Es así No, what Sin colesterol, en el estero, ya está Sobre cuarto grado, compadre, más o menos. Continuamos, compadre, como andaba, compadre, como venía.